fue absuelto de cualquier culpa en el asalto del Capitolio el 6 de enero presencia de la guerrilla en territorio venezolano es el reconocimiento que él mismo hace que Nicolás ha aceptado su presencia en el territorio venezolano hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal noticias al día donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre se los contamos como primicia antes de que comencemos y una vez más no se les olvide suscribirse a nuestro canal Compartir este canal con todos sus amigos, familiares y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia de nosotros. Ahora sí arranquemos. Desde el exilio en España, Leopoldo López aseguró que Nicolás bombardeó la asamblea con elecciones fraudulentas. Ante tanta mentira y tanta persecución, el líder opositor acusó a Jorge Rodríguez, el actual presidente del Parlamento oficialista, de ser un personaje además de desagradable y cínico, es el principal vocero de todas estas manipulaciones que se han presentado ante la opinión pública dentro y fuera de Venezuela. Leopoldo López desde España aseguró que es totalmente falso que por parte de él o alguno de la oposición que hemos estado en contra de la represión, se haya planeado alguna acción violenta contra la Asamblea Nacional de este país. Tal y como lo acusó recientemente el gobierno dictatorial de Nicolás, en cambio señaló que fue el represor de Venezuela el que le puso una boca al Parlamento con unas elecciones fraudulentas. Como bien sabemos, desde el pasado 5 de enero, cuando se postuló como presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, inició una persecución contra la oposición y asimismo denunció el pasado 31 de enero que López planeó un ataque contra la sede del Legislativo de Venezuela. López, desde Madrid, en una entrevista con EFE, donde reside desde el pasado mes de octubre, fue enfático y negó dichas acusaciones. También acusó a Rodríguez de ser un personaje muy cínico y principal vocero de todas estas manipulaciones que se han presentado ante la opinión pública dentro y fuera de Venezuela. Deberían hablar más bien de soluciones y alternativas para una mejoría en el país de Venezuela, pero pues, como que tirarse las aguas sucias no va a servir de nada ni va a quitar el hambre que en este momento Venezuela está pasando. Aquí tenemos que hablar con la verdad, así lo enfatizó. Es importante que se conozca quién es, dijo el opositor venezolano. El actual presidente de la Asamblea Nacional Chavista es la persona que señaló a un concejal de desertista y luego le quitaron la vida por orden de la represión, el cual fue lanzado del piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es la Policía Política. Además, el mismo Rodríguez también justificó el vil asesinato del capitán Arevalo, por eso estamos seguros que no tiene ninguna moral para hablar de integridad ni del tema de corrupción. El opositor venezolano Leopoldo López también aseguró que Rodríguez es quien ha explotado todos los procesos de negociación. Ha sido la persona que ha engañado al Vaticano, a los noruegos y a todos los países intentando construir una posibilidad de un acuerdo para unas elecciones libres. Creemos que debe considerarse como una de las personas sancionables por Europa y los Estados Unidos porque ha sido un gran promotor del fraude electoral. El gobierno dictatorial de Nicolás practica el asenato moral. Es algo a lo que muchos de nosotros hemos estado expuestos. Que no solamente atentan en contra de tu vida con disparos y con plomo, sino también con la descalificación. Yo personalmente he vivido y he sido víctima de eso durante muchos años. Me han acusado de todo en Venezuela. Así dijo López. López también fue claro y negó también la acusación de que esté viviendo en España con dinero procedente de corrupción. Ustedes bien lo saben, vivo en Madrid con mi familia, en un apartamento El contraste está en cómo están viviendo ellos, quienes hoy están haciendo esas acusaciones en Venezuela Que si les investiga a fondo ellos y sus testaferros son multimillonarios Nosotros sí estamos de acuerdo y tenemos que ser muy claros en la importancia de que investiguen todos los hechos que tengan que ver con la corrupción Y estaría bien que en Europa y en España hagan lo propio porque muchos familiares de los militares y políticos que están en la estructura de Nicolás acá viven como magnates o multimillonarios y eso es conocido por todo el mundo, viven aquí una vida de lujo totalmente impune con el dinero de los venezolanos así lo denunció él López por otro lado también aseguró que está dispuesto no solo a que se le investigue a ellos sino a todos los que participemos en todos los frentes y que estamos abiertos a que se abra cualquier proceso porque eso es sano pero entendamos que quien está haciendo toda esta patrón es el gobierno dictatorial de Nicolás, con la intención de evitar que exista interlocución con Europa, los Estados Unidos, y que se pueda hablar sobre lo que se está ocurriendo verdaderamente en nuestro país. Remarcó, algo que me parece pues muy coherente por parte de López, que también pues, él, él mismo diga que no tiene miedo a que lo investiguen. Dicen que el que nada debe, nada teme. Ahora sí, pasando a segunda noticia, palabras enfáticas y con un sabor de triunfo. Nuestro movimiento patriótico para hacer de Estados Unidos grande nuevo acaba de empezar. Así lo afirmó Donald Trump. El expresidente norteamericano tras lograr la absolución en el Senado emitió en un comunicado que volvió a denunciar la mayor casa de brujas de la historia de Estados Unidos. Make America Great Again hacer a Estados Unidos grande de nuevo en traducción. Nuestro magnífico, histórico y patriótico movimiento acaba de empezar. En los próximos meses tendré mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza americana para toda nuestra gente. Así lo aseguró Donald Trump. En este comunicado emitió instantes después que el Senado de Estados Unidos, controlado por los demócratas, no logran los votos suficientes para condenarlo por el asalto al Capitolio. El exmandatario Donald Trump agregó que todavía tiene mucho trabajo por delante. Pronto generemos con una visión de un futuro americano, brillante, radiante y sin límites, donde juntos no hay nada que no podamos lograr. Así lo agregó. Según Donald Trump, esta ha sido otra frase de la mayor casa de brujas de la historia de Estados Unidos. La apreciación del exmandatario fue que ningún presidente ha pasado por algo así. Y continúa porque nuestros oponentes no pueden olvidar a los casi 75 millones de personas, el mayor número de la historia de un presidente en funciones que votaron por nosotros hace tan solo unos meses. Así lo afirmó Donald Trump con tal exclusividad y, y como siempre pues impulsando a todos sus seguidores a que sigan creyendo en él. Luego de que los acontecimientos de los últimos días del expresidente Donald Trump, donde hizo una fuerte acusación y dijo lo siguiente. Es triste que un partido político en Estados Unidos tenga vía libre para denigrar el Estado de Derecho, difamar las fuerzas del orden, animar a las turbas, excusar a los alborotadores y transformar la justicia en una herramienta de venganza política. Aparte de todo, perseguir, poner en lista negra, cancelar y suprimir a todas las personas y puntos de vista con los que no están de acuerdo. Después de que no pudieron llevar a cabo la demanda contra Tom él mismo se dirijo a sus seguidores y partidarios Dijo lo siguiente Quiero transmitir mi gratitud a los millones de ciudadanos decentes, trabajadores, respetuosos de la ley Amantes de Dios y de la patria Que no solamente me han apoyado a mí, sino que valientemente han apoyado estos importantes principios En estos tiempos muy difíciles y desafiantes Así lo afirmó el exmandatario quien también agradeció a su equipo legal por su inalcanzable trabajo en defensa de la justicia y la defensa de la verdad y a todos los senadores y miembros del Congreso de los Estados Unidos que han defendido con orgullo la Constitución que todos los veneramos y los sagrados principios jurídicos de nuestro país. Como bien lo informamos por este medio, Trump fue absuelto de cualquier culpa en el asalto del Capitolio el 6 de enero una de las jornadas más convulsas de la historia del país y en las que murieron cinco personas, además que provocó mucha confusión entre los partidarios. Ahora entrémonos en lo que sucedió dentro de las instalaciones luego de una votación individual y libre. Los votos republicanos del Senado, constituido como jurador de este juicio político, salvaron a Tom e impidieron que los demócratas se hicieran con suficientes votos para condenarlo y asimismo mismo enfrentar un juicio. Entre los que podían participar se dividió de esta manera 57 senadores, incluidos 7 republicanos, que han votado a favor de condenar a Donald Trump, mientras 43 lo han hecho en contra, unas cifras lejanas a los 67 votos necesarios ya que se requiere una mayoría de dos tercios. Pasando a tercera noticia. Primero cabe un mentiroso que un cojo, fue la insólita explicación de Diosdado Cabello sobre el video en el que un subversivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reconoce el apoyo de Nicolás. Diosdado Cabello, el segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que las imágenes son viejas y que al tipo, como se le refiere el, el, al combatiente colombiano, murió hace dos meses. Esto es lo único que indica con sus declaraciones, es que admite que el grupo está en el territorio venezolano. Se publicó en redes sociales el 10 de febrero de 2021, un video de un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, como él mismo lo dice, vistiendo las características, botas de caucho, con su arma larga de hombro, chaleco y retando a un grupo de militares de la Guardia Nacional Bolivariana. No es solo la evidencia indiscutible de la presencia de la guerrilla en territorio venezolano, es el reconocimiento que él mismo hace a que Nicolás ha aceptado su presencia en el territorio venezolano. Si buscamos un análisis de todo lo que realmente ocurre en Venezuela, es descarado el silencio del alto mando militar, el mediático ministro de la Defensa, eh, Vladimir Padino López, del Comando Estratégico Operacional, de la Presidencia de la República, del canciller Jorge Arreaza, que publica comunicados por cualquier cosa en contra de Colombia, pero obvio el espinoso tema que representa violación de territorio y soberanía en Venezuela. Por un lado es demasiado ensordecedor el silencio de la institución castrense. Ahora es insólita la respuesta de Diosdado Cabello, quien trata de descalificar el hecho diciendo que es un video viejo y que hace dos meses el tipo como tal, como llama al insurgente que murió en un enfrentamiento con la fuerza armada de Venezuela. Y así amigos hemos hoy finalizado nuestras noticias, no se les olvide compartir este canal con todos sus amigos, la campanita de notificaciones para que estén al tanto de nuestras noticias. Un gusto como siempre leerlos, saludos y chao chao.